arrancamos con quiénes somos y por supuesto somos una empresa peruana, la compañía que nos representa se llama Valle Encantado SAC, una empresa peruana legalmente constituida en registros públicos con activo, ávido, domicilio fiscal propio, una empresa con más de 12 años de trayectoria, experiencia corporativa, no es una, no es una empresa que se creó hace un año, hace dos años, hace cinco, no, hace más de 12 años, esto es una empresa que creo que ya atrajo una trayectoria importante, además con un patrimonio también importante, hecho en el primer proyecto de desarrollo inmobiliario que te voy a presentar hoy. Hablamos de una inversión que supera el millón y medio de dólares, solamente en terrenos. Y eso le sumamos lo que estamos haciendo ahorita en lo que es la construcción. Hablamos sobre los 2.5 a 3 millones de dólares. estamos ¿okay? hablando entonces con una empresa también con un respaldo atrás importante económico. Y finalmente, gracias a, obviamente a la trayectoria, con excelentes alianzas y acuerdos comerciales, entre ellos una importante a mencionar, RCI, compañía norteamericana con más de 40 años en el mercado, a la cual estamos asociados y gracias a la cual nuestros socios podrán disfrutar también de más de 4.500 hoteles en el mundo en más de 110 países. RCI es una empresa que además cuenta con más de 3.5 millones de socios, lo cual obviamente nos da como hoteles también una capacidad de recepción bastante atractiva. ¿ok? Esta es la empresa la cual nos representa y sobre la cual vamos a hablar hoy. esa empresa cuál es la actualidad y la proyección? Bueno, en la actualidad estamos desarrollando el primer hotel en Cieneguilla. Tenemos, de hecho, para los siguientes este, tres a cinco años, una expectativa de desarrollar a nivel Perú entre 15 a 20 hoteles, tanto en Lima como en provincia. De hecho, en Lima tenemos locaciones como Pachacamá, Caraballo, Santa Clara, Chosica, Cieneguilla en, digamos, proyecto. Y para provincias, obviamente tenemos ciudades como Arequipa, Trujillo, Cusco, Puerto Maldonado, Ica, Tumbes, Piura, entre otros, ¿ok? Además, la compañía también tiene una proyección internacional, la cual a partir del siguiente año tenemos ya en plan ingresar en el mercado colombiano, mexicano, boliviano, ecuatoriano, y así en los siguientes 7 a 10 años estar en todo Latinoamérica, ¿ok? Con proyectos en desarrollo. Y en los siguientes 10 a 15 años, tener una cadena que supere los 50 hoteles a nivel, no Latinoamérica, sino a nivel América, porque inclusive estamos incluyendo Estados Unidos y el Canadá. ¿Okay? Esa es la actualidad y la proyección de la compañía. Estamos hablando de una compañía, obviamente, que no ha venido simplemente, como se dice, a hacer una más. Es una compañía que ha venido a trabajar muy seriamente y poder consolidar, en este caso, una cadena hotelera en los siguientes 10 a 15 años, de las más importantes del mundo. Esa es la compañía a la que te estamos invitando. ¿Cuál es nuestro producto? ¿Qué es lo que te vengo a ofrecer el día de hoy? Bueno, te vengo a ofrecer la oportunidad en que tú te vuelvas socio de nuestro Club Resort, ¿ok? En el cual, obviamente, tú vas a tener beneficios, en este caso, en la industria del esparcimiento familiar. Beneficios, por ejemplo, dentro del hotel, para tener descuentos en bar, restaurantes, este, alquiler de espacios, entre otros. Además, un sistema de alojamiento gratuito. Y, por supuesto, gracias a las alianzas y convenios, un sistema vacacional, incluido con, obviamente, descuentos y ofertas espectaculares, lo cual es, obviamente también podrá disfrutar tanto dentro de nuestra cadena, como hacia el exterior con las alianzas y convenios, ¿ok? Hasta aquí yo te puedo decir que no te estoy ofreciendo nada novedoso. Hasta aquí tú puedes encontrar lo mismo si te vas de repente al Hilton, si te vas de repente al Royal de Cameron, si te vas, por ejemplo, este al Meliá, al Palladium o cualquier cadena internacional, te van a ofrecer exactamente lo mismo, ¿Cuál es la diferencia Omar entonces? ¿Por qué a mí me podría convenir hacerme parte de Inresource? La diferencia es que nosotros además de esto que de por sí justifica su, su, su valor te vamos a entregar algo adicional y ese adicional es que te vamos a hacer copropietario parte dueño del hotel en el cual tú te hagas socio, ¿Ok? Copropietario parte dueño, lo cual significa que te vamos a dar acciones copropiedad lo cual te va a permitir generar ingresos en este caso por repartición de utilidades vitalicios sí porque año tras año conforme el hotel genera ingresos producto de lo que generan todos los hoteles verdad por servicios eventos alquiler de espacios alojamiento etcétera nosotros como copropietarios parte de años de ese recibiremos también una participación de ello y por supuesto también ganancias por valorización de en este caso nuestras acciones considerando que hoy las acciones en esta etapa de pre, -pre lanzamiento son chiquititas ok como oportunidad final tenemos que, en paralelo, si tú decías hacerte parte de esta oportunidad, también puedes convertirte en un embajador de nuestra marca, con lo cual puedes, en este caso, trabajar un negocio de mercadeo en red con el cual podrías generarte dinero adicional, el cual podría hacer que esta oportunidad te salga más económica, gratuita o, mejor aún, te haga ganar dinero. Así de potente es esta oportunidad. ¿Buena? Buenísima, ¿verdad? Bueno, esa es la oportunidad que tenemos para presentarte el día de hoy. Ese es el primer Club Resort que estamos construyendo, se llama Rivera del Río Club Resort. Es un hotel resort que va a contemplar 30 apartamentos, los cuales ya están en construcción, 80 habitaciones, salón de recepciones, sauna, spa, karaoke, bar, restaurantes, tres piscinas, dos de ellas ya están construidas. La tercera es una piscina de casi mil metros cuadrados Áreas recreativas, zonas deportivas, áreas multiusos, entre otros. Es decir, un hotel completo con todos los servicios que tú podrías esperar de un hotel resort. De hecho, ese hotel comenzó a construirse ahora en noviembre, hace apenas tres meses. En noviembre del 2020 empezó a construirse. Tenemos planificado la primera etapa, que es el área de apartamentos, entregarla ahora en diciembre del 2021. Luego, para abril 2022, tenemos planificado entregar la mega piscina, la piscina de casi mil metros cuadrados para diciembre de 2022, eh, entregar el área recreativa, y finalmente para diciembre de 2023, lo que sería el hotel. Aquí te muestro fotos de lo que es ya hoy el desarrollo, ¿ok? Como te dije, no te estoy hablando de un sueño, no te estoy hablando de una fantasía, no te estoy hablando de lo que será de repente, algún día, no. Es algo que como tú puedes ver aquí en las imágenes, ya está en construcción, acá puedes ver por un lado a la mano izquierda, el inicio, ves, recién acá está haciendo como si dice la excavación, recién se está sacando el material, acá vemos los camiones, este, la maquinaria, acá recién la, como se dice, armando las columnas, poniendo recién la cimentación, y como ves acá, ya más avanzados, ¿no? Ya en este caso las columnas, vaciando cimentación, acá vemos todas las columnas ya totalmente cimentadas, acá ya estamos viendo la construcción del muro perimétrico, y es más, si te enseñara fotografías de hoy, estamos ya muy avanzados, ya que inclusive ya parte importante del muro perimétrico el sótano aproximadamente la mitad ya está construido de hecho, el día de mañana miércoles 3 arrancamos la cuarta guardia de hecho la compañía está trabajando bajo un sistema de trabajo 23x7 ¿para qué? para tener en este caso a todos los trabajadores en este caso en un campamento interno, lo cual de alguna manera hasta el momento gracias a Dios nos ha permitido digamos, este, no tener un incidente de COVID entonces ¿por qué? porque mantenemos un como se dice aislamiento cuando llegan las personas hacen un examen y, obviamente, iniciamos el trabajo de esta manera. Hace el momento, gracias a Dios, esperemos siga así, hemos evitado el tema del contagio. ¿Para qué? Para poder, obviamente, tener un trabajo continuo y que nos permita lograr los objetivos. Como digo, el objetivo de esta cuarta guardia que iniciamos mañana es completar el muro perimétrico de lo que es el sótano y echar. Ese es el objetivo de esta cuarta guardia. Luego vendrá abril, mayo, junio y julio. Un piso por mes para lograr los cuatro pisos de esa área de este, apartamentos. Y luego de ello, ya a partir de agosto hacia diciembre, los acabados. Y con ello, inaugurarlo para fin de año. Esa es la expectativa, inaugurar esa área de apartamentos para fin de año. ¿okay? Entonces, como acá ves, la evidencia habla por sí sola. Es más, a partir del día lunes 8 de marzo, reabrimos, en este caso, las visitas para las personas que quieran, con sus propios ojos, ver en este caso, los avances del desarrollo in situ en las mismas instalaciones del club, ¿ok? A partir del lunes 8, son dos horarios, 3 y 6, perdón, 3, 11 de la mañana, 3 de la tarde, todo obviamente bajo reserva y, por supuesto, viendo con todos los, en este caso, este, elementos de protección personal, ¿no? Mascarilla, facial, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿ok? Entonces, ¿hoy qué te voy a ofrecer? Te voy a ofrecer, como ya te había dicho, la oportunidad de que tú te hagas socio propietario de esta oportunidad, ¿ok? Y para ello, tenemos cinco programas. Muchas personas, antes de que hable esto, por todo lo que aquí han visto, me dirán, Omar, eso debe ser carísimo. Seguramente esto es algo diseñado para personas que tienen dinero, este, personas que lo pueden pagar, pero bueno, yo, la verdad es que no soy de esas personas y creo que eso no estaría para mí. Bueno, si tú piensas eso, estás equivocado. ¿Por qué? Porque esta oportunidad en realidad es una oportunidad que está diseñada, yo te voy a decir, para todo el mundo. Y por qué está diseñado para todo el mundo? Porque tenemos programas que van desde los 650 dólares en el cual no tienes que pagar el contado, unos 50 dólares de inicial y luego 12 cuotas de 50, hasta programas que van a los 15.480 dólares en donde tampoco tienes que pagar el contado, 1.080 dólares de inicial y luego 72 cuotas de 200 dólares, ¿ok? Tienes como se dice un abanico de posibilidades para todo el mundo. Entonces empezamos con el programa de 650. ¿Qué me da el programa de 650 más? Primero te va a dar el disfrute del club, el cual ya tenemos, que como te decía, funciona hace más de 10 años, por 3 años, gratis. Puedes venir al club, meterte a la piscina, tienes el restaurante con descuento, eh, tienes el bar con descuento, quieres hacer una parrilla, algo, tienes también descuentos, campamento descuentos, todo. No hay un coste de mantenimiento mensual, 3 años gratis. Eso, ok Todos los programas vienen con eso. Luego, especialmente el programa mini, ¿con quién te viene? Una vez esté construido el hotel totalmente ese primer año tú vas a disfrutar el hotel como se ofrece tu club, es decir, también puedes venir a disfrutar las piscinas, áreas recreativas, spa, el sauna, todo lo que tenemos. Un año, ¿ok? Disfrute gratis, con descuentos, por supuesto, en los servicios también, restaurantes, áreas recreativas, alquiler de espacios, etcétera. Y, por supuesto, en ese año, un año de alojamiento gratuito, una semana completa, ocho días, siete noches, un plan de vacacional también por un año y, por supuesto, acciones, participación, ya que, como te dije, Tú te vas a hacer copropietario, parte dueño de esta oportunidad, ¿ok? Ese es el programa mini. Luego viene el programa experience, cuesta tan solo $1,170 dólares, tampoco está al contado, 90 inicial, 12 cuotas de 90, viene lo mismo, tres años de club, dos resort, club resort, dos años, luego dos semanas de alojamiento gratuito, dos años de plan vacacional y por supuesto 10,000 acciones. Luego viene el programa estándar, cuesta en este caso $3,000. 690 dólares, tampoco es al contado 270 dólares inicial y luego 95 dólares mensual en este caso por cuánto por 36 cuotas, voy a tener 6 años del Club Resort, 6 años de alojamiento gratuito una semana cada año y 6 años del plan vacacional, en este caso con una participación de qué 30 mil acciones, para cerrar tenemos los programas vitalicios y son los programas que yo te recomiendo, ¿por qué Omar? porque son los que te dan los mejores beneficios y además la mejor participación mire, el programa vitalicio 1 es un programa que cuesta $7,740 dólares. La inicial son solo $540 dólares, luego 72 cuotas de $100 dólares. ¿Qué te va a dar? Importante, el Club Resort para toda la vida, Vitalicio. Tú vas a poder disfrutar del hotel para toda la vida. No por un año, no por dos años, no por tres años, no por 15 años. Para toda la vida, ¿ok? Este, además de eso, vas a tener 15 años de alojamiento gratuito, una semana cada año. Y, por supuesto, 15 años de plan de descuento vacacional. El otro programa Vitalicio que tenemos es el programa Vitalicio Premium. En el cual tú vas a, en este caso, obtener el club resort igual para toda la vida, pero vas a obtener alojamiento igual por 15 años, pero en este caso en apartamento. ¿Cuál es la diferencia entre el Vitalicio Mario? y el Vitalicio Premium? Es el alojamiento. En el Vitalicio lo tienes en habitación estándar familiar, capacidad dos adultos, dos niños, y en el Vitalicio Premium lo tienes en qué? En apartamento, un apartamento, dos habitaciones, sala, comedor, cocina, obviamente un espacio mucho más agradable, con mayor capacidad. Además, también tienes 15 años de plan vacacional. Y, por supuesto, el doble de acciones de la empresa vitalicia. En la vitalicia tienes cuántas? 60 mil. Y en la vitalicia de premium cuántas? 120 mil. Cuánto cuesta Omar? 15 mil 480 dólares. Tampoco es al contado. 1,080 inicial y luego la diferencia la puedes fraccionar hasta en 72 cuotas de 200 dólares. Omar, yo puedo pagarlo antes. Puedo pagarlo de repente en no en 72, sino en 36 cuotas. Por supuesto, en 24 también al contado. También puedes pagar al contado. Tú puedes pagarlo como tú quieras. Ok. Esa es la oportunidad. Ahora, el día de hoy tú tienes una oportunidad especial. Y esa oportunidad especial el día de hoy es que si tú te haces parte de esa oportunidad hoy y entras dentro de este cupo fundador, el cual este mes de marzo es el último mes, tú vas a obtener el doble de acciones simplemente por haber entrado dentro del cupo fundador, que significan los primeros mil socios o si es que superamos los mil socios de marzo hasta el cierre de este mes al precio de hoy. Es decir, en vez de 5 mil te llevarías 10 mil, en vez de 10 mil, 20 mil, en vez de 30 mil, 60 mil, en vez de 60 mil, 120 mil, y en vez de 120 mil, 240 mil acciones, lo cual por supuesto sería para ti una oportunidad extraordinaria. ¿okay? Ahora, ¿qué es lo que gano? Aparte de los beneficios que como ya te mostré son súper buenos y que por supuesto respecto a la inversión superan su valor, inclusive hasta duplicándola, ¿qué tienes adicional a ello? Acciones. ¿Y para qué me sirven estas acciones, Omar? ¿Qué beneficio me van a dar? Bueno, básicamente, esas acciones te van a dar un beneficio por tres maneras. La primera y la segunda la tienen todas las membresías. Y la tercera, solamente las vitalicias, ¿ok? Primera y segunda forma de ganar. Primero, valorización de acciones. El valor de la acción hoy está en 0.0435 centavos. Sin embargo... Bajo un escenario conservador. ¿Qué es un escenario conservador, Omar? Una ocupación del hotel de 25 a 30%. Podríamos hablar de que tú, en este caso, acción se podría duplicar en valor. Duplicar en valor. ¿Está bueno o no? Buenísimo, ¿verdad? Bajo un escenario moderado, que significa una ocupación del hotel de 45 a 55%, pero es una ocupación moderada, aceptable. Podrías tú triplicar, en este caso, el valor de tu inversión. ¿En cuántos años, Omar? En dos a tres años. Y bajo un escenario optimista, podrías inclusive... Cuatriplicar el valor de tu inversión Que eso un escenario optimista más 60-70% ocupación Cuatriplicar tu inversión Bueno, buenísimo Buenísimo, ¿verdad? Bueno, esa es la primera forma de ganar ¿Por qué? Por valorización Pero además de ello, tú también vas a tener una forma de ganar Y esta es por la repartición De las utilidades que este hotel genera ¿Por qué? Porque como cualquier hotel genera utilidades ¿Verdad? Año tras año ¿Producto de qué? De los ingresos que genera un hotel Alojamiento, bar, restaurantes Eventos, alquiler de espacios, etcétera bueno, producto de ello, año tras año, el hotel genera utilidades y por supuesto, tú, yo y todos los que nos somos socios, recibimos una participación de ello en función a la cantidad de acciones que tengamos. ¿Cuánto vamos a recibir para que tengas una idea? Bueno, si tú tienes una membresía, en este caso, este, digamos, bajo un escenario conservador, podríamos hablar de un 8 a 10% de rentabilidad. Esto ya es básicamente casi dos a tres veces lo que da el banco. Y además, mientras disfrutas de bienestar, ¿estará bueno o no? Buenísimo, ¿verdad? Bajo un escenario ...moderado, 15 a 18% de rentabilidad anual... ...ojo, esto es extra de la valorización... ...lo cual significa que solamente por... repartición de utilidades estamos hablando de cuánto... ...de 3 a 5 veces lo que te da el banco... ...bueno, buenísimo, ¿verdad? ...y bajo un escenario optimista, inclusive podríamos hablar... ...de 23 a 25% de rentabilidad... ...lo cual significaría, ¿cuánto? ...7 a 10 veces lo que te da el banco... ...así de potente es... ...bueno, buenísimo, ¿verdad? ...y por si fuese poco... Para los que son vitalicios, y este es un beneficio de los vitalicios exclusivos, al tener tú un sistema, obviamente, de ganan, este, de beneficio, de bienestar, este programa también tiene un valor. ¿Por qué? Porque es como tener una membresía de club. Una membresía de club tiene un valor, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? Promedio en Cieneguilla, 10 mil a 15 mil dólares. Hoy tú, esa opción de bienestar, te la vas a llevar en este momento, dentro de tu plan, en 2.400 dólares. Pero, sin embargo, una vez el hotel esté completamente terminado, esa misma este certificado de beneficios de disfrute, bajo un escenario conservador, podría estar regresada en 6,500 dólares, que significa casi tres veces su valor. En un moderado, 11,600, que significa casi cinco veces su valor. Y en optimistas, 16,600, que significa casi siete veces su valor. Lo cual, si te das cuenta, a todas luces, por todos lados, hace es una oportunidad realmente extraordinaria. Por supuesto, muy rentable, y además segura. ¿Por qué? Porque está apalancada sobre qué? Sobre bienes raíces, una de las oportunidades más seguras, sólidas en el mundo. Si tú decides comparar esto contra alguna otra oportunidad inmobiliaria, te voy contando, contra de repente invertir en la compra de un departamento para alquiler, esa es una oportunidad inclusive bajo un escenario conservador dos veces mejor y bajo lo que sería un terreno bajo un escenario conservador una oportunidad inclusive tres veces mejor.